Yo creo que hasta ahora eh, los gobiernos locales eh, han sido la parte del Estado más cercana a la ciudadanía. Han estado y siguen estándolo. Por tanto, somos la puerta de acceso de cualquier ciudadano ante cualquier problemática que tenga en su ciudad o en cualquier contexto. Cualquier concejal, cualquier alcalde... ...le ve la cara a las cifras de paro... ...le ve la cara a las personas que se desahucian... ...le ve la cara a las personas que no tienen para pagar la luz o el agua... ...le ve la cara a las personas que no tienen para comer... ...si planteamos que, que los ayuntamientos van a tener menos competencia... ...y eso va a significar menos democracia... ...creo que es un error... ...el riesgo que, este, que yo veo en este problema es... ...que la ciudadanía acabe hartándose... ...acabe hartándose de no obtener respuestas... ...porque quien estamos cerca... ...muchas veces no tenemos los mecanismos... ...para poderle dar respuesta... ...porque estamos asistiendo a un proceso... ...donde se nos están quitando mecanismos... ...para poder actuar en el terreno... ...y que la ciudadanía acabe viendo... ...que la representación del Estado... ese eh, ...que su razón de ser tiene el poder redistribuir poder reequilibrar lo que la sociedad de una forma esta forma de mercado hace que se distribuya mal pues acabe perdiendo todo interés por la representación política por las administraciones la realidad en los diferentes países un poco es como la realidad española hay, hay momentos de austeridad y de crisis económica y de recortes y de eh, bueno mmm, y en Europa hay un giro importante de, del modelo de Estado, donde cada vez el, el papel del Estado es más mínimo y el papel del mercado más ampliado. Los gobiernos regionales y nacionales tienen que tomar conciencia que están eh, tomando cada vez más desconfianza de los ciudadanos. Y eh, los proceso de la democracia eh, es el proceso más perfecto que se conoce, no siendo o perfeitamente absoluto, mas eu penso que os governos ah, estão tardando em percebê-lo, em regulamentar as ah, formas de participação ah, dos seus cidadãos. Estão se afastando demais deles e isso não é bom. Ah, vamos ter problemas com toda a certeza, porque na situação de crise, os cidadãos se sentem injustiçados e se sentem revoltados quando ouvem falar de políticos que deciden eh, y muchas veces deciden eh, sin justificar las sus decisiones. ¿Cómo pensar, cómo reflexionar sobre los retos de la democracia participativa en el mundo de hoy? Donde gran parte de la ciudadanía está desencantada con la política, donde hay muchas manifestaciones eh, populares en las calles de ciudades de todo el mundo. Eh, ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo enfrentar eso? Nosotros creemos que el, ...el secreto está en más democracia y más participación... ...en hacer con que el ciudadano sea un co-constructor... ...de la vida pública, de las políticas públicas... ...y no apenas un usuario de los servicios públicos. En general hay un alejamiento de la ciudadanía... Eh, ...con las administraciones públicas... ...bueno pues debido a, como, a nuestra historia reciente a cómo se ha, se, se ha construido la democracia, cómo se han ido tomando las decisiones en el cotidiano. Yo creo que hay un problema de dupla falta de confianza, porque normalmente se habla de que los ciudadanos, la ciudadanía no confía en los políticos, en quien gobierna, pero yo creo que la, la dupla falta de confianza es también porque los políticos no confían en la ciudadanía. Los políticos no se pueden hallar donos de la verdad la absoluta, no pueden achar que por representar a su población son detentores del derecho de tomar todas las decisiones. Lo dice la propia palabra. Al final, Tú lo que haces es representar a la ciudadanía, no anular a la ciudadanía e ignorarla durante un periodo de tiempo y esperando que dentro de cuatro años la ciudadanía diga si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Cuando queremos construir sociedades cohesas, eh, fortes y sustentables, la democracia participativa es un complemento de la democracia representativa. Son complementares. Pues la solución es que esa ciudadanía tenga mecanismos diariamente, permanentemente, para poder opinar, dar su opinión y, por tanto, co-decidir, y esa es la gran virtud de la democracia participativa. Estamos eh, intentando que los niños y las niñas sean conscientes de que tienen derecho a opinar y a participar en los asuntos que les afectan, pero también que ese derecho a la participación conlleva también una responsabilidad y un compromiso. Vamos caminando en ese sentido para cada vez más informar los ciudadanos para que eles tenham uma visão mais global e para que nos ajudem a decidir e a decidir melhor, mais sustentavelmente. Então, o contexto não é bueno, pero há sinais muito interessantes de práticas, sobretudo a nível local, com municípios, governos locales, onde se está recriando a confiança. En e este, este contexto, contexto que temos que pensar os processos de participación, o participação. Sea, reforzar la democracia representativa a través de nuevos procesos y prácticas de participación. Y ahí entran los presupuestos participativos, las agendas 21 locales y otros espacios como foros de ciudadanía. Este año es muy especial por, por la celebración de los 25 años del presupuesto participativo, pero también es un momento muy oportuno para reflexionar los nuevos caminos del presupuesto participativo. Uh, uno de los, quizás, de los ejes centrales sería... Eh, Repensar el proceso y la metodología del presupuesto participativo para que realmente el ciudadano vuelva a tener voz y no sea representado en los procesos participativos. Uh, también entender cómo se puede aplicar en diferentes contextos porque la metodología del presupuesto no es única, depende del, del, de la ciudad, depende del país donde está inserido. En cada caso hay que adaptarse a la realidad. Y por eso tenemos vindo a tomar una serie de procesos não apenas de, no orçamento participativo, mas também em outros processos que têm a ver com a aproximação entre os eleitos e os eleitores, como em Portugal se diz. É necessário essa aproximação cada vez mais confiante. e Os recursos são escassos, mas se forem bem aplicados e bem distribuídos, participados, a, asumen una forma más responsable. Hay herramientas que son individuales, donde el ciudadano puede tener algunos minutos eh, con el alcalde para tratar de su demanda. Hay eh, herramientas de demandas colectivas eh, como el presupuesto participativo y hay herramientas virtuales para el, los más jóvenes o los ciudadanos que no les gusta participar en plenarias pero que puedan participar desde su casa, desde su computadora. Eh, y hay algunas herramientas también de elaboración estratégica que involucran más el sector de empresarial y la sociedad civil que puede evaluar las políticas desarrolladas por el municipio. Es importante que la ciudadanía también esté involucrada después en la ejecución de las obras que, que son aprobadas por el presupuesto participativo, porque muchas veces el proceso termina en la votación, en la elección y después todo queda a cargo del gobierno municipal o regional la participación no es algo que aparezca de repente y que tú tengas las habilidades en, por ciencia infusa. ¿no? Entonces, es difícil trabajar en equipo, es difícil entender las opiniones de los demás, es difícil priorizar entre problemas y saber cuál es el primero a abordar o el último, es difícil ponerse en el lugar del otro y ver que aunque tú tienes una necesidad, como decía el compañero también en la sesión, aunque tú tienes una necesidad de, de, de eh, levantar un skatepark, hay un 60% de jóvenes que no tienen empleo y esa es una prioridad que a ti a lo mejor no te está afectando porque todavía eres un estudiante. Todas esas cuestiones no las tenemos porque sí, es un proceso de habilidades sociales, de identidad, de vínculo comunitario, de desarrollo sociopersonal y de estímulo y orientación cívica. Y de pronto hay un momento en los procesos así, que donde... Mmm, la, ...las asambleas de gritos y de quejas... ...se convierten en asambleas de diálogo... ...y de toma de decisiones... ...y donde se corre la voz de que algo se está haciendo... ...algo se está moviendo... ...es necesario que este tipo de encuentros se, se produzcan para... Um, ...que haya un acumulado histórico compartido, colectivo... La, ...la importancia de las redes... ...por una parte está en trascender la endogamia de cada uno... ...cada una en su práctica tal... ...pero sobre todo en... En, bueno, eso que se empezó a decir, eh, eh, piensa localmente, actúa globalmente, sigue estando muy en vigor, sigue aún más en vigor, sigue estando. Para hacer eso es necesario que, est que estemos conectados. Al final, esta es una batalla que no podemos hacerla singular, ayuntamiento a ayuntamiento. Tiene que ser una batalla que planteemos entre todos, entre todos los ayuntamientos. Y en eso es fundamental la coordinación, el compartir experiencias, el saber qué ha hecho el compañero del municipio de al lado, cómo está solventando los problemas para atender a su ciudadanía y cómo puedes tú extrapolarlo a tu municipio. El trabajo en red significa multiplicar por todos los que constituimos esa red las posibilidades, las ideas, las sugerencias y la forma de actuar para abordar los problemas. Entonces, en esta situación de desánimo, de apatía, de frustración es importante espacios donde, como estos donde podamos imaginar pero también comprobar que otras realidades existen, son posibles, las estamos haciendo las estamos construyendo. Yo me siento estimulado para hacer política para e com as pessoas, não apenas para as pessoas, a democracia representativa é essencial no salto qualitativo da governação, mas não é suficiente. Fazer da governação um elemento de envolvimento de cidadania é um instrumento fundamental que o orçamento participativo ajuda a cumprir. Eu desejo a todos que tenham o mesmo estímulo que eu para participarem no terceiro encontro em Ponta Delgada numa reflexão aprofundada do futuro dos orçamentos participativos, não só na Ibária, como na Europa e no mundo inteiro, nas democracias mais evoluídas que fazem da governança um governo do povo para o povo.